Sí, no sé que vuelva y fuimos, oh, ya empezamos. Sí. sí, sí, ya empezamos. Porque sean todos, Ay, sí, ah, sean ¿sabos? todos bienvenidos a un nuevo episodio de la Cuatrifuerza, programa uh. de Paua.cl, donde hablamos y comentamos las noticias de videojuegos de la semana. Soy Snow, junto a mí me acompaña Metaru. Yes, y soy yo. Sí. y próximo a sumarse Tenecan pero soy yo! <risa> ¿Cómo estás, Metaru? Bien, bien, acá viendo cuándo vuelve el Tenen. A lo mejor va a volver ahí con el cierre abajo y... Cuando oh, empezamos a grabar y, y, y, y... Disfrutando lo que fue el fin de semana. ¡Ay, qué estuvo bueno el recepto pokero, hermano! Sí, sí, uh. Hable, hablemos un poquito de... Mientras aquí... <risa> Tengan que se da cuenta que acabamos de empezar, Ya estamos sí, grabando, ¿ya? Sí, ya estamos en el programa. ¿En serio? Sí. <risa> ¿En serio? Sí. Sí. <risa> ¿En serio? Sí. Uy, sí. la Lora? <risa> Buena, Buena oh, bien. Bien. con ustedes, Tengan pa, pa, pa. gracias pam pa, pa, pa, pa. no. Gracias por venir. <risa> gracias por sumarte al show. <risa> no, en, entra, entra, entra de comedia gringa de los 90, sí, claro, y a y y, inserta aplausos entra por la huerta. Claro. Eh, oye, sí, comentemos un poquito. De cómo estuvo el concierto de Pokerus. ¿Estuvo la raja? Sí, estuvo bastante, <risa> bueno. Este NECAN, lamentablemente, no puedo asistir, pero. luego que, estuve, creo yo que estuvo. que vio más historia. Sí, igual, ¿no? tengo, tengo mi cartita nah, igual. Muy bien, me la ya. pasaron antes de viajar. ¿Cómo lo hizo? <risa> Ese hombre sí que sabe. No, sí. estuvo la zorra, weón. Yo, de hecho, tengo que ser súper honesto. Yo, al igual que mucha gente. Bueno, no, al igual que mucha gente. Yo, a diferencia de mucha gente que no había ido nunca a la sala SCD de Plaza de Gaña, eh, eh, no me perdí, a pesar de que era la primera vez que iba a la sala SCD de Plaza de Gaña y alcancé a llegar al principio, pero de que estuvo en la presentación increíble. Se hizo corto, porque incluso una, uno de los una grandes. Hora máxima programa no? Casi, casi, porque el show partía sí. como a las 7. a las 7. Partió a las es, 7 y raro. terminó a las 9. Con una pausa de 10 minutos. Claro. Antes de tocar Dancing Man. Sí. Literalmente. Fue como pausa para ir a hacer pichillas y estirar las piernas. Mm. Antes del fin del mundo. Así que... No, pero mira. Como hablábamos antes de que empezara el show, quizá... Y eso escapó un poco ya de, de lo que se podía prever, pero lamentablemente la Iris Pamela Calvo no pudo participar porque estuvo enferma, lo cual fue lamentable. Y nosotros ahí con Pato que se robó el setlist, pudimos ver cuál era la canción que iba a tocar y es como, no, pero esperamos que la saque más adelante. Hay una pista, como ¿No era? la colaboración, la primera colaboración que hicieron el Pato y la Pameo. Oye, era, como pista, ¿no era Captain Jack? No, no. Era no. Rival Schools. ¡Ah, pero la cuestión era no decirlo! Po. ¿Por qué no? No, porque queda, en el misterio lo debemos a revelar al final del episodio. Ah, no? Llegó el, tarde, ya que todo. Cagó toda la onda. Ya, <risa> no importa. Bacán. Pero en el fondo, no, mira, en el fondo fue muy bacán. Eh, de nuevo, una celebración de 10 años de Pokeros Project, y que absolutamente valió la pena. No sé si la sala se, se alcanzó a llenarse, pero de que el ambiente está prendido, yo rescato a la gente que estaba vacilando los temas de Rubí Zafiro, en un momento, de, de verdad, ellos fue como, ¡Rubí Zafiro, vamos, Chile, hasta 2022, coche de tu Pero eso estamos todo puleto. Y el after, que no fue bueno, igual. Ya, después tuvimos la niña de party, y la niña de party tuvo dos after así que ya era como demasiado ya. sí no se fueron a la después? No, Time bueno. más no. era domingo y la noche, ya hay que trabajar el día, hay que grabar la 4 hours. Tú llegáis tarde, pero nosotros estábamos acá temprano, po. Claro. Verdad. Bueno, estuvo muy bueno, sí, por diez años. ¿Qué más? ¿Qué más sí, se puede decir? 10 sí. años de, de música de videojuegos. No sé cuánto llevará ya con la banda. Yo que, creo que cuatro. Mira, la banda empezó un poquito antes de la pandemia. <risa> con <risa> eso 2019, lo digo. Todo. Sí. sí, 2019. No, si no. <risa> no, sí fue entre 2019, que me acuerdo que fue como en octubre, que empezó el proyecto mm -hmm. con, con la banda Full. Espérate, ¿Okerus se asocia con gente para un proyecto. En octubre del 2019. No, sí, creo que empezó, sí. empezó como en agosto, septiembre, pero en octubre iba a haber un concierto. Que ese fue el, el, el primero. No, pero iba y, claro, a ser el año Party, po. Claro, ¿sí, ¿iban a estrenarse el año Party, creo? No, iban a estar en, en formato. Oye, claro, ya, iba a ser el... una banda y después se iba a presentar el año Party. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Fue pues así, y, claro, fue solamente un par de semanas de, de diferencia. Ya, yeah, bueno, que, creo que la primera vez que tocaron como banda fue en La Batuta no, no sé si en La me, me suena, O si fue suena. en... ¿Cómo se llama? En, en, en una sala de estudio de San Ignacio sí, a preguntarle a ellos después ahí, sí, sí. a Roba sí, fue a mí que me partieron? Suena, me, suena, me suena que fue en La Batuta eh, y creo que justo después de eso funaron en La Batuta también, pero bueno eso está como parte de... <risa> Ya, oye, otra, otra ¿les historia. parece? Sí, bueno, ahí, ahí después se fue, chiquillos, vayan a las historias de, como dice, Fueny acá en el chat de, del stream. Hola, Fueny, ¿cómo estás? Eh, sí. Que vayan al Instagram de Pokeros Project, ahí subieron todas las historias que compartió la gente, porque de verdad fue un viaje muy pulento, y si no pudieron estar ahí, no se preocupen, porque igual van a haber más conciertos, y esto no son 10 años de despedida, sino que es la celebración de los 10 años, y ahí está, obviamente el documento robado. Me me gustó la parte donde el pato dijo literalmente, ya, ahora viene el opening de Smash Bros para que la canten y fue como conche tu madre no me será la letra de. Cómo supone que lo cante. Así que eso. Sí. De todas formas igual tuvo otros colaborativos, lamentablemente como dijeron no pudo estar la Papi, pero sí estuvo la Pablis. Sí. Sí. y también de estuvo, de eh, sí, y estuvo también la, la que estuvo Maripa. haciendo la voz de Erby también Maripa, la sí. Maripa la Maripa Piz ahí estuvieron Maripa, participando en, en, en algunos de los temitas, así que muchas felicidades a Pokerus y para la gente que eh, fue, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfrutamos nosotros y si no, se lo perdieron nomás, ahí quedaron como Perkin. Oye, claro. partamos, sí, partamos sí. ¿Para que, Porque Como todos los lunes Aquí con mis, con mis Queridos amigos acá de Pagua ¿Por qué Tenkan tiene más noticias que yo si le pasé un par Para que no estuviera tan pegada. Yo hasta hace cinco minutos no tenía ninguna noticia ya. Ay, sí, sí, De sí, alguna claro. forma Tu pauta se llenó con más noticias que yo Dije yo no voy a tener tantas noticias Mira, sí. ¿sabes qué? A, hagamos algo distinto Déjame partir a mí esta vez Yo tengo ya. cuatro. después voy a ir ahí como Rellenando Oye, eh, partamos con la noticia que quizás fue un poco más choqueante de alguna forma. La, la, la es, digamos, es como la noticia de la semana, porque Yohinaka, famoso desarrollador japonés que es relativamente bastante conocido por haber sido uno de los principales desarrolladores detrás de los inicios de la franquicia de Sonic. ¡ah! <risa> eh, y más recientemente por su trabajo como director en el juego Balan Wonderland fue no? arrestado y Dragon Quest fue arrestado por la policía de Japón tras haber sido acusado de fraude Chocha. fraude por eh, compra de acciones de, con, eh, de, con información fraudulenta creo que tiene un nombre pero ahora no me acuerdo exactamente cuál es eh, información privilegiada Ah, eh, sí, sí, información privilegiada Exactamente eh, mira en ese, el... para que te arresten los japos Tenéis que los... hacer algo muy feo y, y me, O sea, ni siquiera tan feo Pero claramente acá hay intereses bastante Marcados porque Mira, vamos al detalle de la noticia En el fondo, Yuji cae en este momento Bueno, esto pasó a Inicio del año 2020 Cuando aún no se había anunciado un juego, un nuevo juego de Dragon Quest, que se a llamar eh, Dragon Quest Tact, que va a ser un spin-off, un juego de móvil, y que todos sabemos que Dragon Quest, por lo popular que es un tesoro nacional en Japón, cada juego de Dragon Quest se vuelve muy popular, es exitoso, etc. Que hizo Yukinaka, junto con otras dos personas, ellos eh, compraron acciones del estudio que iba a desarrollar este juego, que no estaba anunciado, para obviamente enriquecerse, porque cualquier juego que se adjudique, la franquicia de Dragon Quest crece inmediatamente. Ah, ya. Y ahí fue donde que empezó a quedar la acá. Porque estas dos personas que eh, cometieron este fraude eh, invirtieron aproximadamente unos 47 millones de yens. <risa> Nada. No, uno que son aproximadamente. Eh, 47 mil dólares. No, 45 millones de yen fueron 435 mil dólares. Ah, yeah. ah, pero a los ah, valores me de me enero del 2020. Ahora no, porque me ahora me están me cagados. Un... Está está ya, y eh, Yuji Naka en un principio eh, no fue arrestado hasta hace muy poco, hasta esta semana, cuando eventualmente Square Enix saca un comunicado y anuncia que ellos están cooperando de. Eh, Encantados con el proceso de la investigación. Lo que llevó a que se corriera el rumor. De que Square Enix. Debido a los. A los roces que había estado teniendo con Yuji Naka. Desde que literalmente lo echaron. Por el mal resultado de Balan Wonderland Y lo que Yuji Naka declaró. De que habían habido mala malas prácticas. Y todo el asunto. Square Enix literalmente dijo. Lo tiraron abajo. El tren. Del bus. Del avión. Del Gundam. De todo. Literalmente. Entonces. Y lo más terrible de todo. Es que si la información que se da es la correcta eh, Naka literalmente iría a parar a la cárcel Por básicamente mil dólares Y lo que es aún peor Ni siquiera hubo que hacer una investigación Para dar con Yujinaka Dentro de este fraude Porque él literalmente realizó toda esta actividad fraudulenta Con una cuenta a su nombre Ah, ya no, no, no trató de pasar piola No, no hizo nada para pasar piola entonces es como... Mira, entendiendo un poco el contexto de cómo son las leyes en Japón... Y cómo es la cultura alrededor del crimen en Japón... Ni siquiera tiene que ir preso como para que Yohi haya, haya quedado... Quemado. Pero quemadísimo. Porque mm. o si sea, hay algo que no se ve bien en... En, en Japón... Que está como... Onda, te, mira, tú puedes no ir preso... Pero si te eh, eres declarado... Si te arrestan, te hago un problema... ¿Cachai? Sí. De hecho, incluso, incluso, aunque él no vaya preso, no podés ir a presentarte en una empresa grande. No. Primero. Ya venís con hecho, el estigma. Hay una, historia, hay una historia conocida de un empresario japonés que antes de meter, antes de que lo metieran preso, se arrancó en, en un estuche de un trombón. un estuche de <risa> una tuba, una cosa así. <risa> Solo para que no lo agarraran y no lo metieran preso, porque claro, allá es como el es es brígido. Es brígido. Es frígido. Sí. no Y ya, ya, sí. aún así, si, si no fuera por el deshonor, aún así lo, los crímenes de, de que tengan relación con evasión de impuestos o de corrupción o de... de, de ¿Cómo se llama? Del, información lavado privilegiada de dinero, en este caso. Claro, lavado de dinero, información mm. privilegiada, todo lo que sea como un financiero es muy penal en Japón. Literalmente. Lo único... Cuello y corbata. De cuello y corbata. Mm. Sí, lo único, los únicos dos crímenes que son más peores que eso es drogas y asesinato. Sí. sí. Armas de fuego. Y, y ni eso, sí. porque básicamente es así. Bueno, mm. Yuji Naka es una noticia que está en desarrollo. Es muy probable que como digo, aunque Yuji Naka no tenga sentencia o que no vaya a la cárcel, el solo hecho de que este, esta noticia esté asociada a su nombre es una sentencia en sí. Sí. Y la gente, obviamente, después de toda la historia que conoce, conoce con Naka, que es una persona horrible, ¿cachai? Que ha tenido muchos problemas. De hecho, la gente lo está literalmente comparando con Inafune. A ah. ese nivel, ¿cachai? Como literalmente un vendedor de humo. Uh -huh. Uh -huh. ¿cachai? Bueno, eso por un lado con Naka. Un saludo a Naka ahí. Va a ser la lavadora la próxima semana. Esperemos que esté bien, que no le, que le lleven la comida pronto. Eh... Lo que quizás también es una noticia grande, que ya no tiene que ver tanto con el tema criminal, pero sí eh, bastante interesante, es que después de 14 años, ahí le doy el pie ahí para que Pato ponga la, la siguiente noticia, después de 14 años Blizzard y NetEase cerraron sus relaciones comerciales, lo que sí. implica que WoW y eh, Overwatch junto con otras franquicias de Blizzard abandonan China correcto, de hecho es una noticia que habíamos mencionado la semana pasada, pero no alcanzamos a, a tomarla en el programa ¿y, y, eh, y ¿qué, se, qué implica esto? que literalmente si tú estás jugando WoW a partir de un punto dentro de los próximos días literalmente cagaste ya no vas a poder seguir jugando WoW todo tu progreso, sí. todo, en China, claramente ¿te das cuenta? y ahora, ¿por qué pasó esto? Mira, los detalles obviamente escapan como al conocimiento, al conocimiento público, pero se menciona de que una de las razones por las cuales tuvieron que matar este contrato es porque NetEase literalmente estaba pidiendo a Blizzard que les cedieran los derechos de World of Warcraft. <risa> ¡Wow! Suave. Suave, suavemente! Suave. Sí, suave. Como diría poco, suave. <risa> uh -huh. ¿Cachai? Tengo entendido, ah, sí. eh, de haber leído la noticia, tengo entendido que el único juego que no que no era parte de este trato y que sigue, va a seguir en circulación, es eh, Diablo Immortal. Exactamente. En China. Sí, porque es una versión específica para China. Mm. ¿Cachai? Y ellos está, está bajo un acuerdo se por separado. ¿Cachai? Pero de todas maneras, igual está postergado también porque, por sus propios problemas, aparte. Así que igual es terrible Es terrible porque literalmente Esto implica que Blizzard sale De uno de los únicos, uno de los mercados más grandes Más exclusivos, ¿cachai? Que ellos tenían A pesar de que ellos como compañía no manejaban Directamente la IP, porque tú sabes que para poder trabajar En China, tú tienes que estar trabajando Con una empresa de China Claro, sí ¿Y sabes lo que significó eso? Que literalmente las acciones de Blizzard bajaron casi 10% <risa> Uf. ¿Te das cuenta? Entonces, es terrible porque, aparte, justo ahora los mercados chinos se están volviendo a abrir para que empiecen a entrar nuevas firmas. Eh, claramente hay un interés por meter eh, juegos ahí adentro de ese mercado de miles de usuarios, miles de millones de usuarios. Entonces, mm. millones sí. y millones y millones y millones y millones. Y con lo no, bien sea, que complicado. le está yendo Overwatch, claramente no era un buen momento para salirse de ese mercado. No. Así que, mal por Blizzard Triste, una noticia triste Realmente no tengo mis lentes de comentario de Blizzard Para no sonar irónico <risas> eh, ¿Qué crees que te diga? Yo creo que la gente literalmente le están haciendo un favor ¿Qué decís tú, Pato? ¿Se pierde algo ahí? O sea, sí, pero no, de, nosotros, que... nosotros, <risas> nosotros obviamente no nos vemos afectados China... Quizás los usuarios de China no más podrían quejarse, pero entre tantos clones falta que podrían existir, okay. No tener falta de alternativas para... Sí... Sí... Aparte pues... que, bueno, de Overwatch está el Valorant también, así que... Mm. opciones hay? Sí... Por eso ya, a esta altura de la, de la vía, no, no es tanto lo que se pierde, salvo al mismo el mismo Activision Blizzard Claro, el legado, el legado después de 14 años que la gente se, que se pierde ahí la relación comercial que probablemente costó mucho forjar, porque esto parte del 2008, entonces, claro. ¿qué fue el 2008 cuánto? 10 años atrás, eh? te das cuenta, entonces, igual es terrible, sí, yo sé que son 14, estoy bromeando, la verdad no quiero, no quiero asumir de que el 2008 fue hace 14 años atrás, <risa> déjenme en paz. <risa> Fíjense, yeah. mi líquido de las rodillas no puede tolerarlo. Ya, ahora vamos por una noticia menos corneta de lo que estamos acostumbrados, por mi parte. Que igual es un poco más sano y un poco más entretenido. Eh, esto lo voy a decir yo como miembro de la industria. También que yo trabajo en el desarrollo de videojuegos, ¿te das cuenta? Que uno cuando trabaja y tiene acceso a los archivos y esto, de repente dice, jaja, voy a poner esto porque igual es entretenido, o quizás no debería hacer esto porque quizás hay una mejor forma de hacerlo, ¿te das cuenta? Es como, por ejemplo, hoy día con el pato dijimos, oye, pero esperamos al Tenecan antes de empezar el stream, no, apartamos nomás, y total, el Tenecan llega después, no es como que vaya a llegar con el Marroco abajo, ¿cachai? Y, y como comiéndose un moco, y como va a pasar Piola? Oye, eh, Oye, oh, parece que está pegado el stream. No, no, no. Sí, el, de repente la ventana se, se pega. Eh, el, o Discord. el Discord. Yeah. Sí, el Discord. Ah, eh. Muy bien, gracias, Discord. Eh, casi estaba a punto de echarle la culpa a Veter. Eh, bueno, en un hilo en Twitter, esta plataforma que está muriendo, ¿cachai? Lleva muriendo hace como una semana. Eh, mm -hmm. Alguien dijo: Esta voy a seguir a la mierda. El último apaga la luz. Confesemos ahora quién ha cometido pecados a la hora de desarrollar un juego ¿Cachai? y esto lo hizo eh, un, un usuario que se identificó como uno de los senior artists que está trabajando en Overwatch que de por sí un pecado ¿cachai? Mm -hmm. eh, y él confesó que de hecho uno de sus gustos culpables o, o, o, o, o pecados si queréis decirlo de esa forma es que él escondió versiones de los en trabajos antiguos ¿Achai? ¿Qué es Loss para la gente que no sabe qué es los. Los es este meme que es un cómic que de una publicación de un cómic que era relacionado con videojuegos y que en un acto de muy mal gusto en su momento y hasta el día de hoy es recortado por eso eh, tocó un tema muy sensible como lo fue eh, la pérdida de un embarazo en un panel de sin texto ¿Estoy los. Wow, increíble. Sí. Eso no está mi bingo del 2022. ¿Cachai? Claro. Y cual, que esfuerzo este, 2022. ¿che? Y esto fue tanto, este, esto, la infamia de este cómic y este panel fue tanto que el meme se fue volviendo cada vez más trapto hasta que literalmente, no sé si Pato va a mostrar ahí en algún momento, como que eh, el, ese, ese, el, el, el, la instancia del cómic ¿Cuánto se cuánto semana se sí, se sintetizó a su forma más básica que es como literalmente juegos de ah, líneas que son casi como jeroglíficos que si tú los ves y estás consciente del contexto entiendes exactamente de lo que está de lo que se trata el chiste que no es un chiste en sí pero es como a ah, eso es como la referencia es como las primeras cuatro notas de Macablanca claro ¿te das <risa> cuenta entonces qué pasa mucha gente bromeando también en este mismo hilo de Twitter empezó oye sabes qué la verdad sí yo también hice como eso mismo te das cuenta mm. y qué pasó más gente empezó a sumarse como por ejemplo el creador de <risa> el creador de Super Meat Boy que dijo que literalmente hay todo un nivel en el juego que es una referencia a los y que nadie se había dado cuenta y gente uh -huh. dijo qué <risa> O el uno de los desarrolladores de A Hat in Time, que dijo que puso un los del tamaño de un barco y nadie se había dado cuenta. Y fue como, ¿qué? Este, o alguien que dijo que en uno de los cocodrilos que hay en este juego del tiburón, que se llama Man Eater, yeah, todos ¿sí? tienen un tatuaje de los en la cola y nadie se había dado mm -hmm. cuenta, y la gente dijo, ¿ah? Entonces, eventualmente, mucha gente empezó a admitir como, sí, la verdad es como yo también escondí memes así, como gente diciendo, yo en alguna de las texturas del personaje escribí una mongos, ¿cachai? Claro. O que escondían bananas, o que gente, probablemente la gente que conoce más de programación puede hablar más de la parte de programación diciendo que, por ejemplo, eh, usaban más boolean de los que deberían, ¿cachai? O nunca exportaban como correspondían. De hecho, alguien confesó. Que, por ejemplo, cuando ellos tenían que hacer en el Outer Wheels, la gente que programó el Outer Wheels explicaba que en realidad el personaje, el protagonista, nunca se mueve. El mundo alrededor de él se mueve. ¡Lol! El personaje siempre está fijo, ¿cachai? Pero el mundo alrededor tuyo es el que se mueve. Y era la única forma que lograron que para poder moverse y apuntar fuera confiable. Uh -huh. Wow. ¿Cachai? O el que también, por ejemplo, confesó que cuando estaba haciendo el QA del Witcher 3, ¿cachai? Atriz, ¿cachai? Tuvo que mandar un ticket porque la atriz, cada vez que hacía un giro como de 180 grados, las tetas le seguían girando como por 15 segundos y fue por él tuvo que mandar un ticket para que en eso. Y la carta fue como, ¡Boom! O como el, de, el escritor, el escritor de Guardianes de la Galaxia, el juego que salió hace poco, ¿cachai? Yeah dijo que metió tantas referencias de anime, ¿cachai? que nadie sabe cómo Chuchas no, no le bajaron el juego wow Onda, como tienes como literalmente una referencia a Jojo mm -hmm. ¿cachai? y cosas por el estilo como, y, la, y otras cosas como más clásicas como por ejemplo el eh, cómo solucionar el tema de que hubiera un tren en Fallout 3 que, que literalmente es un, es un NPC que está corriendo por abajo del tren, con el tren arriba con un gorro <coughs> Y él corre por una pista ¿Cachai? Y ese es el tren <risa> Y eso es como un clásico Como que como que tú, si tú Obviamente tú te subías al tren Nunca te vas a dar cuenta que estás literalmente Parado arriba de la cabeza de otro mono Corriendo debajo tuyo no. ¿Cachai? Sí, no ¿Cachai? Aquí, bueno. O, y bueno, la última también que mencionan Dentro de este artículo ¿cachai? que alguien dice Su pecado más grande es que él trabajó en Bootsy 3D <risa> Pero eso, eso no es pecado. Eh, Algunas heridas nunca sanan, Telegram. <risa> la infamia a veces te persigue hasta donde tú nunca sabes. Nunca un, nunca esperaste que un día Tengan, Twitter fuera a morir y alguien tuviera que decirte, confiesa. <risa> Trabajaste en Boobs y TRT y la persona tuviera que decir, sí, lo confías. Sí. <risa> y Twitter aún no muere. Uno muere, entonces ese pecado cagó <risa> vivo y hay gente dice, ay mal que trabajo en pulso y 3D ¡Apedrenlo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apúntenlo con el dedo! <risa> o sea, Tenecan, ya hagamos el tema dinámico ya que tengo tan pocas noticias, Tenecan ¿Cuál es tu pecado trabajando en música? ¿Cuál es tu pecado trabajando en música? Un pecado, una, una cuestión que tú dirías no debería hacer esto, pero lo voy a hacer igual nomás porque así soy, arrebatado Mandado llevar. Yo creo, yo, yo creo que trabajar de más. <ríe> pero yo creo que un montón de gente tiene ese pecado. Ese no es pecado. A... Eso, eso es que... capitalismo. <ríe> <ríe> como diría el no, Max. No, es, yo, Tú tenés dos vacas. <ríe> <ríe> no, pero de repente hacer como cosas muy manuales porque hay mucha gente que es como que lo hace todo automatizado hoy en día y es como a mí me gusta mover. El cosito así como de izquierda a derecha, un pixel para que quede más cuadrada la batería, ¿cachai? Y es como lo hago a mano y después quedo con tendinitis porque la wea. <risa> el sí, pixel es, pasar, es ¿no? más importante que me esté andone. Eh, claro. sí. y el pato, pato, ¿cuál es tu pecado? Programando. No, yo, yo, vi, no yo, yo vivo automatizando. No hace nada, mano, el Tengan, el pato. <risa> no, yo, yo hago Al más la automatización para no hacerlo. Muy bien. El, el pato viejo. Me puedo, me puedo tomar 12 horas para no hacer una pega de una hora. Es un pecado, Eso es un buen pecado. Eso sí. es un buen pecado. <risa> bueno. Todo bien, María, y nos vemos al final de la, del strip. Claro. <risa> okay. Oye, ya, para terminar con mi sección, eh, esta semana, esta vez no traje tantos tantas noticias pencas. Porque la que viene ahora no es para nada penca Porque vienen las ventas De Steam de otoño ¡Uh! Uh, uh, uh, Y parten mañana, mañana. Uh, <ríe> Guarden su billetera. sí. Plata? Sí. ¿Eh? sus billeteras ¿Quién tiene plata? ¿Quién tiene plata? No, ya está Mira, ser adulto implica Que sabes que no tienes que seguir Comprando más juegos Porque ya tienes demasiados y no necesitas más ¿Cachai? Porque, mira, bueno, parten mañana, 22 de noviembre, y van hasta el 29. Y como ya es tradición, van a incluir sus propias actividades. Y en esta ocasión, además, van a estar anunciando cuáles van a ser los nominados para los premios de Steam 2022. Que eh, son como bueno, a, a, la versión a, a, a, del pero, Game hablando Awards. De, hablando de pecados, ¿hay qué juego me compraría? El Persona 5. Porque yo soy ese fan número uno de Persona que lo va a jugar por primera vez. Todos. todos. Es el todos. pecado más grande de todo Es como... Pan de persona número uno lo juega por primera vez. Claro. Sí. Eso te demuestra que jugarlo por YouTube también sirve. Sí, por sí, supuesto. Bueno. Cuéntame, no. Tú crees que yo voy a dejar pasar eso? Absolutamente no. no. Oye. Eh, algo que les gustaría a ustedes comprar en esta ocasión Aparte de Sonic Frontiers, obvio, por supuesto wow, que de Sonic Pias, Frontiers. Se, se rumorea que es posible que mañana ya esté con descuento Sonic Frontiers, el Cult of the Lamb, muy recomendable eh, God of War, probablemente a gente se lo va a comprar No solamente el Ragnarok, sino que el God of War 2018 Que creo que ya está en Steam, ¿cierto? ¿Lo God of War? No creo que no ¿El nuevo? No está no el nuevo, el anterior. Creo que, eh, creo que, creo que el sí, el antiguo. El, o sea, no el sí. antiguo. el Y si no me equivoco, el, cuatro, el... Claro, y si no me equivoco, sí. el Spider-Man Miles Morales también salió hace poco en Steam. Sí, eso sí. sí. Empecé, ahora está, y el God of War, el primero. Eh, o sea, el primero mm. después del Root. Sí, ese está. ya yeah. era, era, era, era medio complicado que estuviera el, el nuevo ahora. se mm. Como que... PlayStation sí, Sony está agarrando la mano. Mira, te leo los, los, las nominaciones, las categorías que hay para los juegos, para los Steam Awards de este año. Son Juego del Año, Juego VR del Año, Mejor Juego Sobre la Marcha, eso eh, de la mano con lo que es el Steam Deck, y una noticia que tiene que tenga más adelante. Mejor Labor de Amor, que ese es como un premio que se da todos los años a los mejores desarrolladores que han mantenido una, relacion, una buena relación con la comunidad. ¿Cachai? Eh, yeah. Mejor juego mejor con amigos ¿Cachai? Tipo It Takes Two Exactamente, mejor gameplay Innovativo Ah, eso está bueno, eso es interesante Me parece una buena categoría y me parece que en los Game Awards No hay una categoría para eso No, de hecho creo que no, porque esto es bastante Distinto, porque mira, también hay uno Para una categoría para mejor Juego con una narrativa Enriquecida mm. O mejor juego eh, rico en narrativa, mejor dicho esa creo que es la traducción buena trama me parece mejor trama en un videojuego mm. una cosa por el estilo y después está el mejor juego en el que tuvo valís cayampa <risa> el, <Ofenders. risa> el Dark Souls del año <risa> exacto una cosa así mejor, eh, mejor estilo visual o estilo visual más impresionante mejor banda sonora y mejor eh, juego para sentarse y relajarse. Ya. Yeah. ¿Cachai? Hagamos haga una apuesta. Yo quiero, quiero que gane. El mejor El, el juego de las tortugas, niña. Ya, sí. Ya que lo, se lo negaron en el. Ya que se lo Game negaron Awards? en Game Awards. Ojalá. Aguante Ti López, loco. Aguante Ti López. Mm, por favor. Vamos que, que se puede, campeón. Vamos Chile Campeón Tú Pato ¿Qué categoría Ahí te interesaría ver? Eh, está complicado <ríe> pero, pero una No, no todas pues. Podría ser igual El mejor con amigos Ya Ahí La tortuga niña también También Si va Jugar hasta sí. seis Pues Chivo. Bueno, una, una de las gracias que tienen estos premios Es que están restringidos solamente a los lanzamientos que hay en Steam Por mm, ende, en su mayoría claro. son juegos específicamente de PC claro. pero su, sí, Por ejemplo, God of War no va a salir acá Pero sí puede salir Sonic Frontiers <risa> Claro ¿Cachai? No sé cuál es la fecha de corte para, para los nominados Pero por votar y por participar, ¿cachai? Después, de nuevo, como hasta ahí son en todos los años, pueden recibir experiencia para ir leveleando su cuenta Steam, que absolutamente no entrega ningún beneficio, pero es entretenido. Sí, chico. Así, sí, es mejor es que, mejor que, que ir, a mejor. ir a la página del Game Awards, uh, el Steam uh -huh. Awards, eh, mm, ya. Claro. Es. Y es del 22 de noviembre hasta el 29, hasta el 29 de noviembre. una sí, semana. Una semana. Termina, si no me equivoco, el próximo martes. Mm. A las sí. 7 de la tarde, hora peninsular. Exactamente. Que no sé ya, que chicos. Esas fueron minutos. ¿Qué le toca ahora? ¿Queréis ir tú, Pato? Eh, dale. Voy dale, yo entonces. La primera noticia, el pato, ya. Así estoy. ¿Puedo ir por, <risa> puedo, puedo, puedo, puedo ir por mis lentes de ser pesado? No. sí vaya, ahí, vaya, ahí, vaya, vaya. Ahí, ahí. No, pato, ahí. <risa> dale, no Yo voy a así, mira. Tengo mi propio opinión al respecto, pero no voy a Sabotear las noticias de los demás Dale Glichao muere callado. Pokémon <risa> Scarlet <risa> Violet Es fuertemente criticado en redes sociales Y en evaluaciones de Metacritic Por la cantidad de bugs presentes Lo que Uf. se supone Que iba a ser el lanzamiento De un juego muy esperado En redes sociales En vez de salir varias tomas Indicando la emoción Salieron muchos criticando que el juego fallaba en muchas ocasiones, más de una sola vez, y principalmente indicaban de que el juego después de cierto tiempo jugándose, ya me se pasado una hora dora, empezaba a generarse fallos y errores de gráficos que obviamente causaban de que el juego se rompiera. Aparte de que igual muchos se pasaban de los límites del juego y se notaban que en el fondo no está bien. Eh, Debugueado, testeado el juego. Bien. Y, obviamente, sí, no <ríe> y obviamente, esto eh, o sea, ha sido reflejado no solamente en redes sociales como en Twitter, sino que varios empezaron a subir compilados de estas fallas en YouTube. Me encanta la parte donde está una personaje así como aplaudiendo con el codo. Sí, sí. creo que, creo que <ríe> la mejor lo, en el modo foto. Eso de que pasa después de una hora, yo la verdad no cachaba. Sí, Pero que mucho Por lo menos en redes sociales indicaban de que el pasado un par de horas mostraban fallos, inclusive una persona eh, dejó el juego corriendo parado durante eh, 48 horas y mostraba que el juego ya casi ni se veía. Ojo. No. Sin hacer nada, entonces indican que mucho de esto era, se debía a que tenía un fallo de memoria Como que no, sí. no hacía bien la recolección de memoria y por lo tanto no, no estaba como bien optimizado Y esto causaba de que eh, por capacidad empezaban a generar este tipo de problemas Pero Pato, ¿qué significa problemas de recolección de memoria para las que no sabemos? Ya, <risa> <risa> lo que pasa en, en el mundo de informática es que tú... Para hacer ciertas acciones o operaciones consume cierta memoria y cuando termina de operar esto esa memoria queda eh, siendo, igual queda siendo utilizada a pesar de que tú no la estás ocupando. Entonces en claro. los lenguajes tienen eh, esta opción llamado garbage collector que en el fondo uh -huh. toma esta memoria para liberarla y para que pueda ser reutilizada por otros procesos. Claro. Si no existe una optimización sí. del Garage Collector, esta memoria igual queda con código basura. Sí. Y queda sí. siendo utilizado. Entonces, ¿qué ha sí, este problema? Es como cuando tú tenés como 48 pestañas abiertas en el celular. Está ahí, del navegador. Y todas esas pestañas están consumiendo mi memoria. Claro, claro, pero es como ir abriendo una cada 10 minutos. Sí, voy. y en teoría, si tú las cierras debería estarse liberando esa memoria para que otro, otras claro. eh, aplicaciones puedan utilizarla, pero en realidad no está haciendo eso. Entonces, La por próxima. eso se dice que no están no está bien optimizado y está eh, con fallos de memoria. Y por eso es que mucha gente también está alegando de que no han, ellos no han visto ningún bug ni no han visto ningún problema visual, porque obviamente si tú jugáis en sesiones de 40, 45 minutos, tenéis menos posibilidades de tener estos fallos visuales que alguien que probablemente Totalmente. ya jugó dos horas. Totalmente. ¿Cierto? Claro. Sí. Entonces, claro, la, en por fin. lo menos para, lo, la, para la gente que estaba disfrutando Pokémon, para, para sesiones nocturnas, etcétera, se encontrarán con todo, todos los problemas de que están siendo recopilados y están siendo mostrados en rey Todas Todavía las no se... de Pokémon son personalizadas. Sí. Eh... A pesar de todo, igual dicen de que tanto la versión 1.0 como la 1.0.1, quiere decir que ya, ya venía con un parche, sí están con estos problemas. Y, y de hecho, la, en las reviews que vienen en Metacritic avisaban, de hecho, que a pesar de que estaban en las versiones de review parchadas día 1 venían con esas fallas. Sí, y claro, mm. todo esto causó de que evaluaciones que en, en Metacritic salían de sitios populares que decían que el juego está en un 80, 85, 90, arriba de 70, las evaluaciones de usuario indicaban Derechamente que era un 1 Claro Tan mal? A ver, Sí. Metacritic Mira, vamos a buscarlo sí, Yo me metí creo. en Metacritic ah, y está 2.8 el... Oh Entonces A, a compara comparación de Otros títulos de Nintendo Este sí ha sido fuertemente apaleado Por, por la crítica Lo Ni siquiera puedo decir que es un review bombing No, es que Es la tercera vez, po ya es la tercera vez y si el, el Sword and Shield salió con problema, El Arceus salió con problemas. Creo que lo único que salió relativamente bien fue el Let's Go Eevee y el Let's Go Eevee Pikachu. Y sí, bueno, los, los Pokémon Snap y todas esas cuestiones que salieron bien. Pero ya es como, compadre, oh, la tercera para nada. Es que no podí, pues weón. Sí, bo, e inclusive muchos salían criticando este juego. De pues, cómo no está tan bien optimizado, siendo que otros títulos, como el Xenoblade Chronicles 3, está, pero. Pff, Así a nivel gráfico. Claro, es que, a ver, igual hay una cosa que es cierto, que eh, la, gente, la gente lo está pasando bien con el juego igual. Sí, no, es solamente un reclamo de que a nivel gráfico se generan los problemas, pero aún así la experiencia de juego en general, y obviamente... Obviamente este tipo de problemas reiniciando la consola Que para muchos es un deseo Pero está esa posibilidad sí, claro. eh, No quita de que el juego Sea entretenido sí. Claro dicen de que Es solamente, bueno, no un, tema, es solamente un tema de que ya los, los bugs a veces superan La la O sea cuando, cuando este tipo de bugs Le pasan a gente que ya lleva 6, 7, 8 horas Jugando de corrido Es como bueno puede ser Pero sí. yo he visto un montón de gente que en, en partidas casuales, sin hacer nada, le están tocando muchos bugs también. Claro. O Entonces, sea, cuando el nivel, el nivel de usuario estándar está experimentando bugs, ya hay un problema mayúsculo. Sí. E inclusive dice de que eh, algunos de estos bugs están causando de que posiblemente se puedan utilizar para speedruns. Por sí, ejemplo, salió de un, que por salió control, un hoy día. Sí, sí. En condición de que si tú querías ir más rápido, pues. Colocar los dos controles en la Switch y presionar adelante Y ya con eso se mueve aún más rápido el personaje Y es como... Sí, y si porque recono recono como que se superponen los, los, sí. los comandos Sí, sí, sí, sí, sí, sí lo vi Así que... Por lo menos le yo he sobremojado a... Pokémon bueno, Escarlata Violeta Oye, pero qué terrible Pero cómo, cómo... Porque de hecho estoy tratando de buscar el Sword and Shield ¿Cachai? En Metacritic para mm. decir, pero qué tan mal puede haber sido. Y. Yeah. Pokémon Sword, de hecho, acá está. ¿Cachai? 4.6, bo. Mm. Y tenía 80. Es que eso es lo. Mira, y yo esto lo tiro como comentario aparte. Pero tú, ¿cachai? Que la prensa a este juego le dio 77. Claro. Mm. Y a Sonic Frontiers por tener errores visuales como. visuales, ni siquiera como de gameplay. ¿Cachai? Le dio 77. Sí. ¿Cachai? Entonces hay un bias, pero horrendo al respecto de errores que son claramente problemas súper evitables y son problemas de hardware. De hecho, ni siquiera Sonic Frontiers corre tan mal como corre eh, Pokémon Scarlet. Oh, no. Y estos son, o sea, Pokémon. ¿Cachai? Entonces es como. No, y, y, por ejemplo, estos mismos problemas visuales se podían ver en Cyberpunk y Cyberpunk fue, pero apayadísimo. Y de nuevo, estos son sí. problemas, no son problemas de, de falta de recursos, de hardware. O sea, técnicamente sí, pero es problema de optimización. Por. Sí, es que por, guay, el, por, por eso bien. mismo, es como que si en la misma consola tú ves a un Xenoblade corriendo espectacular, ¿cómo esto no, no es así? Y eso que por lo mismo que dice Tenecan, ya es como la tercera iteración de un Pokémon en Nintendo Switch. Sí. Oviando a Let's Go eh, Pikachu y A los Let's Go y a los Snap y todo eso. Claro. Que... sería lo que me recuerda a esto, ya a esta mm. época de Pokémon, a los Pokémon Sun y Moon. Mm. Que fue como literalmente la gestión previa al salto a la Switch. Claro. Pero El Sun y eh, Moon me encanta. Es que a la gente tiene muy buenos recuerdos de Sun y Moon, pero la gente se olvida que Sun y Moon había que jugarlo en la nueva Switch, en la nueva 3DS. Sí. Mm. Porque si solo lo ahí en la antigua. O en la versión anterior de New 3DS, el lag, bueno, sobre todo cuando tenías que pelear con dos monos al mismo tiempo, en una batalla de cuatro, el, el juego corría como de, a 10 frames por segundo. Sí. sí. Claramente son problemas ya de, de la naturaleza del hardware, porque uno puede decir que el Blade corría mejor y todo el asunto, pero bueno, es una Switch que está, está obsoleta el día que salió. Sí. Comparada con el hardware que está ahora, ¿cachai? Y por eso yo creo que también es, es como indefendible, pues. A pesar de que tiene el user base más grande, ¿cachai? En este momento, a nivel de consolas, ¿cachai? De hecho, de nuevo, la, la versión de Sonic... Oh, oh, eh, eh, la versión que más se ha vendido de Sonic Frontiers es la versión de Switch. Y mm, ha vendido es que más que la versión de Play 5, Play 4, Xbox y PC juntas. Mira, eh. wow. Es que bueno, el público también, po. También, po, es un público parecido al de Pokémon si uno quiere. Porque es básicamente un público que eh, tienes el, digamos, el, el hardcore que ya lleva años, pero hay muchos fans nuevos de Pokémon. Y hay muchos fans nuevos de Sonic también. Sí, y esos sí, fans público nuevos son, son mayoritariamente usuarios de Switch. Es un público para es un público captivo. O sea, sí. la gente que compra Pokémon lleva comprando el mismo. Lleva bastante, o sea, la gente que juega a Sonic está acostumbrado a estos problemas y celebran que un juego salga bueno. La gente que juega sí. Pokémon ya está acostumbrada a estos problemas y los celebra igual. Mm. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí, más no, sí, por eso. Mm. Es como que ya, eh, yo creo que arreglando este problema, y, y se va a dar, bueno, en algún momento se va a optimizar este juego, eh, va a ser sensacional y la gente pero en general lo va a poder disfrutar. Pero que un juego esté tan fallado y estás pagando full price, no creo que sí. valga mucho la pena. Totalmente. No, ya. Oye, pero sigamos. Sí, sigamos. Esta es la en primera otra, noticia. Sí, en otras noticias. Aquí ya es una seguidilla de cosas que son muy empresarial, pero que revelan de que había muchas cosas moviéndose por debajo que no se sabía. Nuevos antecedentes de sí. demanda de Epic Games contra Google, que esto inició en el 2021 y sí. ya sigue siendo procesado, revelan que eh, Google pagó a Activision Blizzard para que nos lanzaron su propio App Store o Launcher de Juegos Móviles. Sí. En específico, gracias a revelaciones de que aún salió en el juicio investigándose, se reveló de que eh, había tenido un, eh, una conversación Google eh, con Activision, en el cual recibió un pago de 360 millones, que se iba a pagar en el curso de tres años, y a Riot, 30 millones, para que justamente no lanzaran eh, su propio launcher y en, y en el fondo colaboraran con Google para que pudieran ellos eh, lanzar sus juegos móviles en la plataforma de Playm Google Play. Ah, le hizo un favor. Claro. Porque en realidad, ¿quién necesita? Bueno, Ubisoft y EA, EA ya están todos considerando el mismo ba Battle.NET es como desfasados completamente porque de, de verdad el mundo no necesita más el mundo no es que necesita en su, más en su momento archos. cuando cuando compra, cuando se unieron Activision y Blizzard era buena idea porque había un montón de juegos que empezaron a poder tirarse desde el battle.net y la gente que jugaba WoW y jugaba Hearthstone pudo empezar a jugar COD en el launcher y todo y es como ya yeah, sí. esa fue una buena fusión Sí. Pero desde ahí en adelante todo ha sido... Sí, pero recordemos que esto igual eh, surge a consecuencia de la resolución de, del juicio de eh, Epic contra Apple, en el cual sí. tanto Apple como Google no pueden restringir los pagos que se hagan en, en otros medios que no sean de lo que ellos tengan en sus propios eh, ecosistemas. Llámese eh, Apple Pay o Google Pay. Correcto. porque con eso mismo cortaban como un 30% del, del pago para el, como royalty o como comisión por la operación y por lo tanto ellos dijeron que no eh, derechamente eh, si quieren los lo mismos usuarios eh, tener como su propio de, medio de pago lo pueden hacer, o sí. plataforma de pago claro. o sea en el fondo igual esto es en, en base a lo que Google está tratando por lo que está leyendo el artículo porque Google básicamente tiene todo este proyecto que se llama Project Hug, eh, abrazo Sí. para que los desarrolladores de apps y todo de juegos se apeguen a usar a, a, a Google Play. Claro, claro. ¿Cachai? Para tener todo centralizado por parte de Google. Sí. Todos los beneficios de actualizaciones, seguridad, etc. Pero igual, onda, de, de, en el artículo mencionan que sale mencionado Nintendo, Tencent, Ubisoft. Y claro, claro. Claramente, claramente no hay... O sea, De nuevo, ¿hay justificación para tener tu propio App Store más allá de cómo saltarte los pagos, que te, la, los revenue que tiene Google por estar en Google Play? Mira, te diría que no, salvo si tengas eh, una, una base de usuario muy enorme en el cual que tu, te justifique que ese 30% es mucha pérdida comparado con hacer una aplicación. Claro. Y es por eso que eh, habló con rayos de Conactivision, que tiene una base de usuarios gigantesca, independiente si los juegos se siguen jugando o no. Ah, en el fondo también es porque el miedo de Google es que estas aplicaciones, estas stores tan grandes, compitan directamente con Google Play. Claro, porque por ejemplo eh, ven a ver millones de transacciones por el Call of Duty Mobile. O por el Warzone. Claro hay uh -huh. eh, harto revenue. Ahí, genera Activision. Es, ahí está la mano. Mm. De hecho, por eso, cuando sea, PUBG está en Google Play. Y sí. también. Sí. Así sí que... que. Sí, o menos, esa es una un arista que de lo que ha salido esta última semana. La otra arista es que oh. Google empezó a entregar reembolsos a la gente que compró juegos en Hysteria. Para la gente que no está al tanto eh, Que no ha recibido mucha actualización al respecto este día murió <ríe> Oficialmente murió Y eh, van a dar de baja este día a el 18 de enero Del 2023 Y dentro de las políticas de Google pero En el contrato indicaban de que en caso de que hubiese Este tipo de situación, iba a empezar a procesar Reembolsos Por los títulos que se compraron en la plataforma Porque obviamente Estos eh, títulos no son jugables Sí. Hay gente que lo compró. O sea que es mucho más, es, la muerte, es una de las muertes más dignas que ha habido en mucho tiempo. Mm. Y de hecho, por lo menos, por lo menos, lo, lo más positivo que tuvo estadia fue su muerte. Eh. Sí. Eh, obviamente te indicada de que por lo menos la, ya tenían el know-how y han salido varias críticas al respecto. Eh, pero sí, por lo menos para la gente que compró lo, alguno de estos juegos va a recibir un reembolso al respecto. Eso sí. Si tú compraste menos de 20 juegos, o 20 o menos juegos, vas a recibir un correo por cada uno de tus títulos con el reembolso. Pero si llevas 21 mm. o más, vas a recibir un correo homologado. O sea... El weón. 20 correos de spawn, así como... Oye, te voy a reembolsar, así... O sea, el weón que compró 21 juegos de Stadia un día antes de que... el Cero de la Muerta, es como... Oh. Eh. <risa> Así que esperan tener todo este procesado Antes de que la fecha de, de cierre De la plataforma Al respecto mm. eh, Sigamos Sigamos, por favor Sí, porque mucha mención no, no merece La Unión Europea Empezó a oh. realizar una investigación En profundidad de la adquisición de Activision Blizzard Por parte de Microsoft oh. esto, esto lo habíamos dicho La semana pasada, dice, ¿no? Lo mencionamos así como muy, muy al voleo. Muy a la pasada sí. sí. Eh, justamente el Activision Blizzard eh, tenía como un año de ventana para que estuviera siendo investigada porque por práctica antimonopólica tiene que realizarse este tipo de, de investigaciones por parte de Estados Unidos y por otros entes, si se suman, eh, debido mm -hmm. a la adquisición del de Activision Blizzard por parte de Microsoft. Esas fueron las grandes noticias que, que hubieron al respecto. Y eh, justamente la Unión Europea sospechaba de que este, esta asociación iba a generar más de un ruido. Y decidió investigar al respecto. Eh, tiene hasta marzo del 2023 para indicarse que tiene observaciones de esta adquisición. Y si que tiene algún... Eh, algún punto negativo que tenga que salirse a aclarar o si derechamente no se puede realizar la función. Mm. Uh -huh. sí. Así que obviamente aquí se van, a, van a salir muchas aristas al respecto de, de las cosas que están pasando. Una de estas, a la cual también lo mencionamos la semana pasada, eh, también muy al voleo es que eh, Microsoft... Se encuentra desarrollando un Store Mobile Gaming para competir con Apple y Google, justamente. Estoy sí. <risa> si por Activision Blizzard. ¿No sale? Sí, va a salir por Microsoft. Y creo que lo que, el... que había comentado la semana pasada era que a mí igual me gustaban los Windows Phone, Así que... Mm. Si ahora sí. sale con Windows Xbox Phone, igual me parece bacán. Sí, pero, pero principalmente esto es que para la plataforma de Apple o de Google eh, va a haber un launcher de juegos. Eh, de juegos móviles que entre estos podrían ser de Activision Blizzard salvo que este contrato de que tiene con Google lo excluya pero como era algo a tres años posiblemente mm. es como ah, ya si ya lo tiene Microsoft lo puede ¿Ah? desarrollar eh, en el cual si sí querían hacer este tipo de, de launcher para los títulos y en el cual involucra de que todos los pagos lo iba a transaccionar Microsoft claro Ah, eh, todo todo y todo uno se pregunta ay ah, por qué está haciendo esto money sí plata básicamente sí. y no solamente juegos de eh, de que van a salir en Google para dispositivos móviles sino que también los de Xbox Cloud Gaming ah bueno ahí está ahí está realmente yo creo que el interés de Microsoft porque de hecho el Xbox Game Pass el premium creo que el Premium sí. tiene cloud service mm. así que e inclusive debido oh. a esto oh. posiblemente por oh. cloud gaming Fortnite pueda llegar a Google Play oh. <risa> a celulares a celulares y podría jugarse en Apple y en Google ¿por oh. qué? Porque no el 8 sería más intensa no, no puedo, si por el juicio de Apple versus Apple <risa> ah, eh, tú verdad. puedes tener la posibilidad de sacarlo Cachai, tuvieron, o sea de hecho Fortnite lo lanzaron fuera de Google Play Tú lo bajáis aparte, así sí. casi pirata, ¿Cachai? Después Google les dijo ¡Oye! ¡Oye! ¡No, pues no voy ir, pues y La guada tiene que ser por Google Play Y los de Fortnite dijeron, ya, está bien, por Google Play Estuvieron como un par de veces y después lo tuvieron que sacar Sí, sí. así que Esto razón, involucraría de que gracias a esto pueden Como un caballo de Troya ingresar a las plataformas No, y si no, si te digo, si esta guada La vuelta larga Sí, sí. <risa> Yo cierro una puerta Pero siempre deja la ventana abierta Creo, bueno. Sí. Así que va a estar bien interesante si llegase a lanzarse esta plataforma y cómo van a reaccionar sí. al respecto. En otras noticias, que también es del mundo móvil, Nintendo une fuerzas con Dena para crear una nueva empresa en conjunto, apuntando al mercado móvil. Mm. Recordemos de que muchos juegos móviles de, de Nintendo están siendo desarrollados y mantenidos por Dena, una empresa japonesa en la cual eh, se encargan de lanzar muchos títulos móviles. Entre los títulos que tiene asociados con Dena se encuentra Super Mario Run, Fire Emblem Heroes, Animal Crossing y Mario Kart Tour. Sí. Ah, sí. hablemos solamente de los de los que les va bien, no hablemos de los que les va los, a los que les va El Dragalia, los el, el, el Pikmin. El Pigmin. El Doctor sí, Mario. El el el, que el Pikmin está hecho por Nianti. Ah, ¿verdad? Sí. Ah, perdón, perdón, gente de, de Dragalia. ¿Sí, lo de Dragalia, sí, no, ese está ya. Ya está muerto. Me dice que no, el eh... personaje de Dragalia, mi personaje favorito de Dragalia, no va a salir en Smash. No. Así que eh, Nintendo, derechamente, decidió crear una nueva empresa en conjunto, en la cual va a tener como 50% de la participación. Y, eh, principalmente apuntando a los títulos de Nintendo, puedan ser lanzados a través de esta nueva empresa, que está destinado a crear títulos y experiencias móviles. Es como lo que pasó con el estudio que compraron para desarrollar específicamente la cinemática y todo el trabajo de animación. Claro. Sí. Entonces en el fondo Nintendo lo que está haciendo ahora es no, probable, probablemente diversificando, mm. ando como tratando de evitar eh, eh, sobrecargarse, porque ha ido han tenido tanto trabajo en el Pokémon hoy, tanto trabajo todavía no han tenido, todavía no pueden trabajar, le tienen ahí el Metroid 4 ahí, y es como ya cualquier momento hermano, cualquier momento, la próxima semana, la próxima semana, ¿está eso? Está bien, pues, weón. está bien, de ¿sabes? hecho. Se... Dat, dato interesante con la noticias que estaba con Yuji Naka. ese tipo de noticias son precisamente las que no se pueden filtrar y las que se tienen que manejar, porque si tú sabés de antes que Nintendo va a comprar este estudio y vos compráis acciones de ese estudio tu plata se triplica, instantáneamente. Claro. Instant. claro, que por eso es información privilegiada exactamente eh, pero de todas formas aquí no está comprando Dena, sino que entre ambos van a crear una empresa tercera. Ah, como, de, no. como este Pokémon Company, que es la asociación de tres empresas que de vos sí ya tienen acciones con Nintendo. Que son Creature Sync, Game Freak mm. y Nintendo. Mm. Así que, en fin. Sí. Bueno, en otras noticias, Capcom se encuentra desarrollando un Monster Hunter móvil en conjunto con Timmy Studio Group. Sí. Entonces, o sea, ¿sabía? Sí. Se había filtrado me parece Sí, se había filtrado pero ya se hizo de forma oficial por parte de Capcom En el cual eh, se encuentra desarrollando con la empresa eh, Que desarrolla muchos títulos móviles eh, Por ejemplo Pokémon United está con Timmy Y Call of Duty mm. Mobile Y también Timmy se encuentra trabajando con Xbox En un proyecto misterioso que todavía no ha sido revelado Oh, Mitch Eso al respecto. Y es la última noticia, así como que se coló, es que Mario Kart 8 reveló el tercer batch de pistas del DLC. Eh. Má, má, más pistas del juego móvil, me imagino. No, ¿sabes que No tanto. Muchos mucho, mucho, pistas de la DS. Ah, ya. Yeah. Mira, por ejemplo, el, el Wii map Treeway, que es de la Wii, obviamente. Right. El título lo, lo dice. El Rainbow Road de la 3DS que se vio en el Mario Kart 7. Yeah. El Bull el Lake que salió en el Game Boy Advance del Super Mario, o sea, del Mario Kart Super Circuit. Ya. Yeah. Del Tour mm. salió el Berlin. Berlin Byways. Eh, de 3DS también el Rock, eh, Rock, Rock Mountain. Eh, el Peach Gardens de la DS. El Tour London Loop, que es del Mario Kart 2, y Merry Mountain de el Mario Kart Tour. Nice. Ni un, es... uno que realmente me llame la atención, la verdad. El Rainbow Road es como el... el sí, pero es que es como, el, como, un, como ya, hay como ocho Rainbow Roads. Sí. Es que hay un Rainbow Road por cada Mario Kart, así que... Sá, sáquate un Rainbow Road. Mm. Ya, viene, ya viene el que le gusta el poner el Rainbow Road, pero... <risa> Bueno, y esto va a estar disponible a contar Del 7 de diciembre Y todo esto podría haber sido Mario Kart 9, pero mm. Sí, bo, y el Mario Kart 9 eh. va a ser Mario Kart 8 Con todos los DLC Claro <risa> <risa> No, y, y, y de nuevo, igual, Me imagino que igual tiene que haber mucha gente Con Mario Kart 8, porque en realidad Sí. es, es Quizás la razón para poder tener, ni siquiera es la razón para tener online, la razón para tenerlo online es Splatoon mm. Y es más, si es que es ese claro. tipo de persona. Sí. Pero de por sí, eh, claro, no podías hacer un Mario Kart 9, no el Mario Kart 8 es el juego más vendido y todavía sigue vendiendo. De Totalmente. Sí. Fenómeno, que... fenómeno, fenómeno Counter Strike, de hecho. Sí. Ya. Yeah. Esas son mis noticias. Entonces, bueno. Te están llamando ahí, te están maudeando ahí para que, por favor, le vayas a dar un poco de atención a esa gata. Sí, sí. Así <risa> que dejamos a Tenecan. Anda, anda a atender a la yo niña. A, yo tengo como 10 noticias, así que voy a hacer una pasada muy rápida de todo. Dale, muy, muy, dale. Muy la primera es que se anunció por una empresa llamada JoyPow que se está trabajando en una consola para perros. No estoy 100% seguro si es la primera vez que se hace esto, pero si ven la digamos en el video de youtube que dejé ahí para, para mostrarle a la gente eh, esto está obviamente enfocado en eh, ayudar con la salud y el entrenamiento de, de, de los perros y obviamente tiene un montón de tipo de interacciones de pantalla versus perro para que precisamente pueda mejorar sus interacciones su comunicación con sus dueños etcétera, etcétera. así que está muy cute la sí. verdad es que es como noticia muy, muy, muy al aire pero es, es muy muy cute muy, muy lindo. Me, me interesa eh, el hecho de que una consola de P2P hace que, sí. que perro, así que... Sí. Perro, perro, perro, perro, dos perros. Ah. No, pero... Ah. <risa> <risa> eh. Eh. Ya. Bueno, esa es la primera noticia. La segunda noticia es el sensible, obviamente, fallecimiento que fue este domingo. De Jason David Frank. Esto obviamente no está 100% ligado al mundo de los videojuegos, pero obviamente los Power Rangers Es una multifranquicia que ha pasado por todo. Tiene juegos de pelea, tiene beatemaps, tiene juegos de. 800.000 juegos y 800.000 series, 800.000 iteraciones. Así que. Bueno, y obviamente este Jason David Frank era el Power Ranger, yo creo que más conocido de todo. Pasaba de Comic Con en Comic Con, de con en feria. Oh. feria. Hace poco estuvo en una Comic Con de acá de Argentina, de hecho. Sí, en, sí hace es, muy poco estuvo. En más, en coma. Eh, se supone que esta semana se iba a presentar en Paraguay. Sí. Y bueno, obviamente la causa de se confirmó, creo que la causa de fallecimiento fue suicidio, pero obviamente ahí hay, hay que tener cuidado con esa información. Guardar la distancia correspondiente. Sí guardar la distancia correspondiente obviamente el disclaimer de que si están en una situación y están pensando en ello por favor contáctese con amigos, conocidos, cercanos para que lo apoyen y en caso de que necesiten ayuda hay líneas de ayuda siempre hay alguien dispuesto a escuchar, nunca están solos no, nunca están solos, totalmente Así que bueno eso, han habido un montón de memoriales, de posts, hoy día de hecho la Power la Ranger Rosa, la Amy joe Johnson estaba haciendo un live, la escuché un rato, Entonces, ella, ella hace música también así que estuvo cantando un poco en honor a, a jdf así que bueno, eso, por, eso también por, por este lado. Eh, esta noticia me la chantó el Metaru. Yo, la verdad es que no soy 100% seguro de que deba hablar yo de esto porque no soy tan cercano a la franquicia. Po, po, sonó a que te lo puso? La noticia. Sí, sí. siempre. Te lo pasé. Eh, pero, bueno, ¿de que es la noticia? De que Team Ninja, en teoría, el jefe del boss, el CEO de Team Ninja, afirmó que, o confirmó que estarían trabajando en un juego de Ninja Gaiden o de Dead or Alive y ah. de Dora Life. Ahora, menciona que obviamente está la idea latente de hacer un Ninja Gaiden, pero de que tendrían que pasar muchas cosas, tendrían que como caer todas las piezas en su lugar para poder llevarlo a cabo, porque obviamente es como. Una, es una franquicia muy querida, muy reconocida de la historia de los videojuegos, desde de, la NES, si no me equivoco. ¿Tuvo su bueno, resurgencia en el. tuvo su resurgencia en el año 2000 con los Ninja Gaiden de Play 2? Sí. Y sí. se volvieron de como hijos. Hay en 3DS, hay algunos ahí dando vueltas como de esa época también. Sí, pero también salieron en Xbox. De hecho, yo me atrevo ah. que Ninja Gaiden eran, eran Dark Souls antes de los Dark Souls. Sí. Sí, uno de los tantos, porque bueno, está. Obviamente están los, hay, hay otro tipo de juegos que entran en esa categoría, como los Bad Adult qué sé yo. Pero no, Ninja Gaiden también era de esa categoría de juegos muy recontra difíciles. Hay toda una escuela de speedrun de Ninja Gaiden también que se superan a cada rato. Es increíble. Así que. Sí, vos, los típicos. Eh, como, bueno, obviamente ficha. también Team Ninja. Sí, vos. Team Ninja también dice eh, que, obviamente, por el momento no pueden, así como recontra mega, confirmar nada tampoco, porque están trabajando en el Wulong y en el Rise of the Ronin, juegos que están eh, agendados para el 2023 y 2024, respectivamente, si no me equivoco. Así que. Y son juegos que también están recontra mega esperados. Son, son muy esperados del próximo año. Y el y, día siguiente. Uh -huh. Ah, esta noticia. Bueno, ¿qué viene? Ah, en, la, en, en la tónica de noticias corneta. Oye, oh yeah. oh, yeah. <risa> este, este, este día me tocaron varias noticias corneta. Así y te que... vas a poder llegar tarde, pues. <risa> me vas a poder llegar tarde. Este. Ahora, yo esta la, la agarré porque era como Oye, lo vi esto, alguien la mal la tomó Y la, la agarré yo, obviamente <risa> eh, Que es La colaboración entre Xbox y 31 Minutos Todo el mundo estaba compartiendo esta cuestión Porque obviamente Encima, la, Latinoamérica Aguante eh, Obviamente va a A nosotros nos va a llamar la atención Que hay una colaboración entre algo como 31 Minutos Que es una serie chilena Con Xbox, así que Ahí lo pueden chequear. Básicamente un comercial en todo sí, caso. Comercial. Así que. Mucho más que agregar a eso. No hay que hacerlo. Eh, no, no hace falta. Pero eso es básicamente. Se sí. sí, hizo un comercial de colaboración de Xbox con 31 minutos. Mira, eh. por, por, por lo menos podemos decir que es un comercial localizado. Eso es bueno. Sí. Sí. Está tan eh, localizado eh, bueno, que, que en el comercial, este, en, el comercial sí. en el comercial, en el fondo, se pueden ver lo, lo, los tantos de. Espera, no me acuerdo sí. Los Juanitos, creo que se Los Juanitos. Los Juanitos. Mitch. Uh, bueno, ¿cuál es la siguiente noticia? Eh, es que, bueno, esto lo hablamos un poco la semana pasada, pero básicamente hablamos del de tema de que la, el Witcher 3, con las expansiones, el New Hunt. No, ¿Cómo se llama? ¿New Blood? ¿New Hunt? ¿Ya? Yeah. Eh, we el we'll Hunt todo a las nuevas generaciones también se anunció. Que eh, estarían trabajando en un remake de el The Witcher 1 en Unreal Engine 5 y obviamente para nuevas generaciones. Que era como el anuncio que ya sabía esto hace es un tiempo también. Sí, así que venía un, un Witcher nuevo, pero al final no era nuevo. Claro, claro. Igual lo que mencionan ellos es que por mucho tiempo los fans de The Witcher estuvieron hablando de que esto era algo que ellos querían hacía falta, porque bueno, yo como les contaba la semana pasada, me parece que traté de jugar el Witcher 1 y me pareció no, no, no me gustó para nada, la verdad como que lo jugué como 25 minutos y tuve que dejarlo de lado eh, así que bueno, una versión más modernizada sería mucho mucho mejor, y además que el estudio eh, con el que van a colaborar es CD Project Red para llevarlo a cabo que se llama Full Theory que es un estudio polaco Aparentemente tiene hartos veteranos También que trabajaron En el, la primera iteración del The Witcher Y del The Witcher 2 Así que básicamente están trabajando con gente conocida Para mm. poder llevarlo a cabo Sí, esta es ser Con la experiencia de Lo siento, aprendimos a utilizar un real Gracias a Cyberpunk, así que ahora sí podemos lanzar The Witcher Exactamente pero qué bueno que, bueno, que te, se han decantado ¿sí? por un río porque me acuerdo que para el Cyberpunk, como que <risa> trabajaron con un motor propio. Entonces. Ah, claro. Sí, bueno, de hecho, básicamente es el, es el motor que ellos tienen internamente y que. Eh. Que no les sirvió mucho para el, para el no, Cyberpunk. No, así Cyberpunk. que me vieron más <risa> derechamente partir con un río Igual que bueno que partan con un remake de un título conocido, porque. Así pueden o sea, hacer hay... comparativas directamente. O sea, si alguien necesita, si hay algo que necesita un remake son los primeros Witcher. Sí. Definitivamente, porque no. no son buenos juegos. No. Como que la gente pregunta, oh, The Witcher, The Witcher 3. Voy a jugar el primero para ver, para empezar del principio. Y es como, ya no me gusta The <risa> Witcher". <risa> sí, o sea, bueno. el Witcher. Sí, va a al final el The Witcher 3 el que carrea todo. Exactamente. Sí. Pero Ese no el juego. No hablamos ni del 1 ni del 2. Oye, bueno. ¿qué más? Que bueno, dijiste que íbamos rápido, todavía vamos sí, más rápido, más vamos rápido. Vamos rápido. Esta siguiente noticia también es un poco complicada. Eh, me van a tener que a comentarla. Pero básicamente Nintendo, que siempre manda DMCA's por ahí, le mandó DMCAs a una third party de imágenes de Steam. Eh, porque aparentemente habían imágenes del Steam Deck corriendo un emulador de Switch. Eso era lo que me quedó. Eso fue lo que entendí, ¿no? Ya, mira, lo que pasa es lo siguiente Que durante las últimas publicidades que ha hecho Steam Sobre el Steam Deck La consola, que es casi un computador en realidad Pero es una consola en sí eh, uh -huh. Están mostrando como parte de la funcionalidad De las cosas que se pueden jugar Porque tú sabes que hay juegos que corren Y que están certificados que corren en el Steam Deck Y todo el asunto Sí. Que corren desde tu biblioteca, etc eh, Ellos mostraron Mitad sin querer Mitad a propósito el hecho de que podías correr emuladores, y se había hablado harto de eso, nunca sí, se negó, pero... pero campo, claro, la gracia es que corre, es un PC, básicamente, y que dentro de estos emuladores, dentro de una de las cosas naturales que la gente usa el Steam Deck, es para emular la Nintendo Switch, entonces Steam, quizá medio en broma, medio en serio... Puso dentro de estos avisos eh, una imagen de una Steam Deck corriendo la, el emulador de Switch, Yuzu. Sí. De hecho, no, no, no sé si lo conversamos, pero cuando salió el Bayonetta 3, eh, salía obviamente un par de días, se demoró la gente en darse cuenta, que corría mejor en emulador que en la Switch que de hecho eso es lo que le está pasando a muchos juegos hoy en día. La filtración de Sony Frontier que pasó. La filtración de Frontier que pasó y que la gente lo pudo jugar fue en la versión de Switch, emulada. Sí. ¿Te das cuenta? O emulado, si no montada en una Switch, que era una ROM, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Eh, bueno, Steam obviamente tuvo que salir a decir como reeditar esos trailers para sacar esa imagen, ¿cachai? Porque obviamente no pueden hacer ese tipo de publicidad, a pesar de que es una de las principales razones por las cuales la gente está usando la, la el deck, ¿cachai? pero de partida lo que pasa es que gracias a que la, el Steam Deck tiene toda esta funcionalidad de que es completamente personalizable, y cuando digo completamente, como literalmente todo acerca del Deck es personalizable, ni siquiera tienes que correr Steam en, en, en, en la Deck para poder usarlo, eh, eh, hay sitios de terceras partes de, de third party que te permiten crear dentro de la biblioteca de Steam como ítems eh, personalizados ¿Te das cuenta? Uh -huh. Como cuando tú agregas Puedes agregar, por ejemplo, un software no sé, sea, bloque de notas A Steam Y en Steam te, en la biblioteca de Steam te da como la opción De que tengas una imagen de previsualización Y tú puedes ponerle una imagen que tú quieras Y hay sitios que te dan eh, Donde los usuarios sumen estas imágenes Que tú puedes usarlo para ilustrar estas aplicaciones Y obviamente Como tú podís correr los juegos Casi nativamente desde el emulador onda como, Con un acceso directo la gente le creó arte para que tú puedas ilustrar una teoría, para que encajara dentro de esta estética que tiene la biblioteca de Steam. Y ahí es donde Nintendo dijo, no, no, nope. no, no, no, no. No por un tema de que apoya la emulación, sino porque es como arte oficial. ¿Te das cuenta? Claro. Literalmente que hace Steam el sitio que costea estas imágenes. Tuve que bajar las imágenes porque obviamente era arte oficial y bla, bla, bla, bla, bla. bla. Y assets. obviamente la gente era assets oficiales. Mm. Entonces, ¿qué es lo que hizo la gente? Lo que hace la gente. Pues. Dijo, la Nintendo con Mayo. ¿Cachai? Y subieron más arte al respecto. ¿Te cuenta? <risa> <risa> uh, está bien, sí. Está bien. Bueno, ese es el resumen de la noticia. Vamos a continuar con la siguiente: que es que kill eh, Girls Drive está en el proceso de lanzamiento de su segundo Season Pass, lo que incluye obviamente varios personajes. Y hoy eh, mostraron a este último personaje, que es Sin Kiske, que es obviamente para la gente que sigue la franquicia, hijo de Kai Kiske, que es de los personajes principales del juego así que, bacán, la música del trailer está increíble, va a variar, porque bueno, una de las gracias del Guilty Gear es la música se ve muy cool el personaje eh, eso el Guilty Gear Strive sigue dando que de, de, de hablar, porque la verdad es que es un juegazo, y, en términos de juegos de pelea, es como de lo mejorcito que hay hoy en día, así que, bacán qué bueno que sigan sacando personajes y cosas por el estilo sí, el primer personaje de la nueva temporada que van a estar anunciando, creo que es el último sí que vas, van a anunciar este año a menos que de nuevo, en The Game Awards anuncien algo distinto, pero por ahora el, los próximos eh, personajes que se van a anunciar para esta temporada estarían para el 2023. Correcto. Bueno, seguimos entonces porque nos quedan poquitas noticias y esta es una muy, muy cool, sobre todo para los fans de Sega, eh, porque el creador de John Wick, eh, Derek Olstad, eh, anunció que va a estar eh, que hizo un trato con una eh, productora de películas obviamente y están haciendo una de streets of rage lo que a mí personalmente me parece muy chistoso porque streets of rage al igual que muchos beatmaps em de la época están basados en películas también <ríe> así que es como es como un loop infinito de película influencia a juego juego influencia a película y así no sé es chistoso, pero bueno, dentro de las cosas que mencionó Colstad eh, es que obviamente cuando le comentaron de hacer la película él obviamente se volvió loco porque es fan de SEGA también y obviamente cuando chico jugaba cosas, eh, consolas de SEGA, juegos de SEGA así que estaba muy contento con la propuesta, así sí, que ojalá o sea le vaya bien sí. está anunciado hace rato y viene de hace rato anunciar hartas películas de poco en todo caso Sí, eh, pero ahora como que se recontra Mega Ultra confirmó Sí, esperemos Porque igual de aquí a que salga Van a poder pasar un par de años Sí, sí obviamente. Ahora, lo que la gente está diciendo Y es claramente un, un, un símbolo del juego Es que la banda sonora Tiene que tener un solo nombre ¿Cachai? Si no, no es Street of Rage Y ese Exacto. nombre es Yusuke Shiro Si Yusuke Shiro no está involucrado En el desarrollo de esa película no me, no me llamen, no me hablen, no me escriban, no, no se moleste. Es como lo, lo que pasó con Yamaha en Silent Hill también. Es como que si, sí. la, la, si la película de Silent Hill no tiene Yamaoka no es Silent Hill. No es Silent Hill, literalmente. Acá es lo mismo. Si no está Kojiro, no es Streets of Rage. Ah. Así que, bueno, y hablando de eh, juegos retro, eh, hace, unos, hace un tiempo nosotros comentamos de que Crystal Dynamics. Había lanzado un, eh, una, como un formulario, no me acuerdo si era de Google o era un formulario así como random que habían hecho ellos. Preguntándole a la gente si le interesaban remakes de algunos de sus juegos. En particular de The Legacy of Kane Soul River eh, Y para sorpresa de ellos, obtuvieron alrededor de 100.000 respuestas. 100.000 respuestas. Cosa que obviamente la gente fue como por favor, mándense un Legacy of Kain nuevo, un Soul Rear nuevo, nos encantaría un nuevo Soul Reaver. Eh, y como obtuvieron tantas respuestas, Crystal Dynamics anunció, no, no ha hecho nada, pero fue como, escuchamos lo que nos querían decir. Así, así, ese, ese es el comunicado, así como... confirmamos lo, de... lo que ya sabíamos. <risa> sí. O sea, la verdad, es que, la verdad es que por algo hicieron el formulario, era como, no sabemos si la gente le interesa, pero... Obviamente a la gente le interesa y esto lo recontra Mega confirmó, así que ojalá Ojalá en el futuro Se venga un Legacy of Que eh, en, término, en términos de número igual 100.000 es como para lo que Yo me imagino lo que querrían hacer ellos con Como para Lograr un remake así, pero completo completo 100.000 no es mucho No, no. Es pero Yo rico, creo que 100.000 sería Más como para lo que fue el remake Del Chrono Cross Sí. ¿Pensai? Sí, que al final mm, por pasaría pensar. siendo un, un port remasterizado. Exacto, así como un upscale de textura. Mm. De hecho, ni siquiera tienen que hacer nada tan elaborado porque existe el port del Subriver River que está en Dreamcast. Claro. Sí, sí lo habíamos conversado en esa, en esa oportunidad. también ¿Cachai? Así que saque el juego en 16.9 con soporte para PC. Listo. pero es y el 2. Lo que ha estado haciendo Capcom también, como de sacar una edición remasterizada y... y... Un, ver si es que a la gente le interesa Incluso hay gente que no sabe Pero The Legacy of King tiene como dos o tres juegos más Entonces podría sacar una compilación De juegos sí, remasterizados Una colección Hay, hay opción, opciones hay Así que ojalá se venga algo por el estilo Mira, mientras sea bueno el... y corra bien La gente está contenta No como el Chrono Cross <ríe> no, no, no como el Chrono Cross Que corre como la Wi-Fi Bueno, eh esa era mi última noticia, así que hago el pase ahí al pato para que vaya cerrando el cierre, bueno damos cierre a esta edición de la Cotri Fuerza muchas gracias por escucharnos y vernos recuerden que estamos los días lunes a contar de las 8 de la noche y pueden vernos también la repetición a través de nuestro canal de Youtube Pueden visitar nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Pagua.cl o Pagua.cl, dependiendo de la red social. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Twitch. Chicos, sus redes. Correcto. Arroba en todos lados. Arroba meterupx en todos lados. Y justo ahora al final se empezó a, a generar los problemas de nuestro querido amigo BTS, así que... <risa> Estamos el BTS con R. R claro, BTS con R así que eh, muchas gracias por vernos nos estamos viendo la próxima semana cuídense chicos, chau chau chau oye, el último episodio va a estar en YouTube así que recuerden que pueden ir a verlo ya o a escucharlo